custodiados por el orden, ya lo dijo Orwell. La máscara es el uniforme acorde al papel que te absorbe. Este mundo perdió el norte porque antepuso el abuso a mejorar la calidad del hombre. Soldados reclusos bajo una careta. Tras esa verja no ve lo que a todos nos rodea. Autoengaño, estar dentro del rebaño. Yo la oveja negra que su propia identidad se crea. Tendencia a querer conocer la vida ajena. El afán por competir como regla. Mediante un espejismo no ven sus telas y sus gestos. Porque critican antes al resto y así mismo por desde un abismo seguimos no comprendimos que nuestro destino está en manos de unos vendidos que se esconden tras su horizonte, su ego, enorme su imperio y solo aprendimos así a ser como ellos como escopias, sí. defectuosas, vale, hechas a posta y piel la sal de mis heridas y cure costras, elimine de mi vida el vicio de prestigios del de presente, presente y así no tuve miedo a ser diferente que me acepten tal y como soy Proceder a la presión de la sociedad de hoy, su prisión a la persona, su condición de poner la imagen al lenguaje y lo que esto condiciona. La verdad es una encerrona, la mentira a la soga toma. con la que el pueblo se ahoga. Pero esto a veces no funciona, ¿no? La persona no perdona, su propia justicia toma. Uno se acaba por la vía rápida, su única salida acaba siendo la lápida. Otros se dan cuenta que el reflejo del espejo bueno, era mentira y se inventan y crean su propia vida. vida verá una en gente unida, tras ese transmite va, pero en realidad, es falsedad, la incomodidad saldrá. No imponemos o la animamos, si queréis, os dejamos como vuestra Así que si quieres, quítate esa máscara, radiografía tu alma en busca de respuestas, puertas, puertas abiertas, abiertas, transmitirán calma. calma. Nosotros lo hicimos, esa es la verdad, sean bienvenidos. Vaya de máscaras, elige tu cuartada, termina rodeada no tu alma y nada vale nada, de afirmación y posición dura de todos, todos, juguetes rotos que se revuelven en el lodo, Mientras va la verdad, más ciegas, no vemos más allá de nuestras máscaras y si tú lo niegas, a falta de capacidad el tema, solo trascusta más que nos aleja del problema. Y he aprendido a verte las máscaras, las caras, los ojos en las mangas, las más baratas trampas saldrán claras. Tras miradas y carcajadas forzadas enterrarán sus ánimas hablando por detrás. Paz en guardia tras la gafas, tropiezas con un jazz y te descritas, silbando sílabas. Nos verás entre sonrisas, lejos de las pillas, nada que esconder, tan solo paz. Vende alma, karma y corazón en paz, paz. Yo trato ir de buenas, tú verás, a dónde quieres dirigir tus pasos y tu mente es más. Yo poseo un ideario abstracto Estoy y convencente, con si quieres ser consciente del presente, no digas más, ya Estás en el 20 Con mis rimas entretente, constantemente vente. siente, vente tus lágrimas urgentes. la clave es entender cada vez algo diferente y aprender, aprender, apreciar aprender con el presente. presente. Yo solo recalco lo, lo evidente. evidente, si quieres ser feliz entonces siente, si lo prefieres ten fe. Nada importa pero encuéntrate y abrazas si te atreves a tu gente es. Es, es, lo importante, entenderse y no esconderse, no parar de crecer en nuestras mentes, no estancarse no cárcel, evadirse, evadirse, ser valiente y aceptarse y no venderse de esa gente, y os busca poder poner, lo que hay que ver, Ya poder ser tu alegría a la cada día, día, sin miedo que otras gente perciban tu energía, Juan pase esta urbe más, más, más, me guardo siempre un as en la sonrisa y me he quitado el antifaz, baile de máscaras a ras, de una mirada sincera, sentado en esta acera, contando primavera a mi vera, a la espera de una musa que me quiera del latido en el que muera, ¿qué más dará la espera si no muere la esperanza? todo Como llega y mi mente es un velero que navega, la libertad, mi mar, globo, perdido que se eleva, soy cachorro de león en esta invencia selva, es selva nueva, nueva. lucida hecha eh. que la oscuridad se lleva, Llevando Llevando el valle de máscaras, el guardada, de un día la tu alma ya no vale nada, la afirmación, la posición, vosotros, dudas de todos modos, juguetes rotos que se revuelven en el lodo, mientras va no la verdad, a ciegas, no vemos más allá de nuestras, máscaras, y más de nuestras máscaras, siempre son los demás los que nos dan la cara, joder, son los que fallan, se rayan, no dan la talla, no razonan y no callan.